Saludos, mi nombre es Eduardo Beato, asesor de venta de Vegamóvil Santo Domingo. Ven y aprovecha nuestra oferta que tenemos con la Changán CS55 Elite Panorámica 2022 con cuotas súper bajas de $17,930 y pago de seguro $23,900. Válido solo por este mes.